algunas teorías y cosas que hemos pensado que pasarán en los siguientes capítulos pero antes de nada eh, decir eh, que en el, los avances se ha visto prácticamente todo lo que hemos visto ya en estos capítulos pero también se ha visto el capítulo dedicado a lápiz es que, que se descubre que está en la luna llegará su... ronaldo al espacio lo sabremos muy pronto está en la luna con su casa sí el granero está con el granero ¿Cómo se ha ido? Da igual. es lápiz sí el lápiz es Suponíamos Así. que no iba a abandonar la Tierra, le gusta la Tierra. Después ¿Sobre el lápiz? Deus ex Lápiz. No, sobre el lápiz de ahí que era bastante poderosa, pero que su función no era luchar. Era un... Es un terraformador. Un, ter un terraformador. Terraformers. Es un terraformador. <risa> bueno, Hombre eso, que está en la luna. Y sabemos que va a cantar en el capítulo. ¿Sí? Sí, eso se ha oído. Al parecer una grabación en portugués. O sea... Sí, está la grabación en portugués. En plan, super más grabado y en portugués. Y se ve que canta y está como cantándole una proyección de las Crystal Gems está porque se ve que no está con ellas y luego cuando termina de cantar se ve el fondo de lo que parece la base lunar con mm. lo cual, como está la luna y van a ir a la base lunar claro La cuestión es, ¿cómo, cómo van a llegar? Una opción, como ya hicieron antes era con León, pero yo creo que León no, no va a dar va a palo al agua Estaría bien que se empiece a otras cosas A ver, ¿tienen claro. el teletransportador? Que lleva la base de la luna. Pero está roto, ¿no? ¿Qué teletransportador? ¿No, no había una base en la luna? Sí, sí había una base roto. en la luna. ¿Se rompió? Que el... Van con León la primera sí, vez. Sí, la con la primera vez. Hmm. Y tenían apellido. Eh, no tienen ninguna nave espacial porque la que tenían de los rubí se la llevó. ¿Quién sí, era? la llevó el. el... La, la agradable que decía. Sí, sí, sí, sí. sí. Así que, Baby. otra opción. Sí. Así que, <ríe> <ríe> a no ser que Lars llegue antes ver, y deje su nave. Un motivo podría ser que Lars llegue a la Tierra. Claro, finalmente. pero me parece demasiado precipitado. Me parece de un corto de tiempo muy pequeño. No, no creo. Yo creo que irá Steven solo. No sé de qué forma, pero irá solo. Y hablará con la pieza bueno. Entonces nos queda pensar que usará... Aparte área. Steven, en los avances, se ve como que está mirando los murales. Por fin. Se fijan los murales y... Sí, por a fin Steven el personaje principal de la serie, empieza a hacerse preguntas. Sí, por fin empieza Capítulo a preguntas. Capítulo ciento y Hombre, hasta ahora no tenía nada que pensar eso. Pensaba que su madre era buena, lo único que No hizo. tenía nada que pensar. ¿No? ¿No? Lo, estaban, no. lo estaban cuidando tres aliens y nunca se le ocurrió preguntar: Oye, ¿me cuentas la historia de.? ¿Por este, qué pasan las cosas que pasan? Hola, he visto mil millones de murales de. No ha tenido que preguntárselo porque ya se lo contaron en su debido momento. Tú, si a ti te cuentan una historia y no tienes nada que te diga lo contrario, tú te la vas a creer. Ya, pero ocurren cosas. Sí, sí, han estado ocurriendo cosas que ahora le han dicho, vale, esto no es así. Ahora me gustaría preguntar. Pero se ve que las gemas están protegiéndole, ocultándole la información por algún motivo. Yo creo que a partir de que llega Pedro, la Tierra y demás. ¿Y cómo se llama la otra? Jasper. Yo creo que a partir de ese momento es como... ¿Aquí sí, antes, pasa algo antes, que no me Antes era contado, muy crío, ¿no? ni siquiera se planteaba qué era contra lo que luchaban cuando luchaban con las gemas corruptas. Pero ahora que no es tan crío, porque sigue sin decir... Es que me raya mucho. ¿Por qué no le dice a Granate, oye, mira, la espada de mi madre solo hace puff a las gemas? Sí, sí. Y no, pero... Le estaba ocultando mataron información. A tu, mataron a, a Pink Diamond con una de esas. Sí, sí, sí. Por cierto, he tenido una visión de Pink Diamond. Se supone que solo puedo tener visiones de de Rose porque Entonces... es la gema que tengo. No, no. Eh, no, eso no, no, Steven, no sé. Steven conecta con más gente. ¿No te acuerdas cuando lloraba por? Claro, pero con gente viva. Sí, eso lo dice Steven. Eso se lo dice Granate. Eso lo dice. Por eso me parece super raro que tenga visión de un muerto. Sí, eh, por podemos, eso la teoría que hemos dicho pensar antes en las teorías ahora. Sí. Sí, exacto. Teoría uno. Que es, Pindayamon, que está Pindayamon está viva. Pero Pindayamon está viva, es que hay una teoría que lleva desde el principio de la serie, que es Rose es Pindayamon. No. Pero yo no la veo tan descabellada, por un detalle que, que bueno, se lo comentaba Chimin antes, pero es que Florita, que es la gema gusano esta, que son muchas gemas, sí. dice, de coña, cuando están diciéndole las cosas que saben de Rose Quartz y tal, dice, Rose Quartz no es real. Una... No, no Pero es que mate una vez con... Oh, no, no. O sea, con tonterías de esas. Los, los, los creadores han introducido ideas a... que luego han sido verdad, como cuando usaban a Ronaldo para decir las gemas, no sé qué. Por era. eso he dicho lo de Ronaldo, ya gran espacio. Sí, pero por eso a lo mejor Rose Quartz no es real porque era el, el alter ego de, de, de Diamante pero Rosa. Pero eso no se sostiene si, porque ella misma dijo... O sea, Dijeron que a las diamantes no se les puede hacer puff, eh, con lo cual claro. en la gema que tiene en el ombligo Steven no puede ser de Pink Diamond. Pero aparte, porque ¿Por qué? se supone que no puede hacer puff. ¿Qué tiene que ver que haga puff o no, cariño? Porque la gema es pequeñita, ¿no? No, el puff es cuando se abandonan su miente. forma física ¿Sí? y, se hacen, y se quedan en gema y las pueden meter en la burbuja. Mm. vale ¿Y? cuando están pequeñitos, lo que tiene Steven en el ombligo. Pero Steven nunca ha hecho puff, de hecho no sabemos si tiene... No, no hacer sé, puff. no digo que ha no sufrido no. heridas. Digo que, que sangra. Si Pink Diamond fuese realmente Rose, sí. no podría estar en forma de pequeñita en el ombligo de, de Steven. Sí, tendría que... Pero no tiene nada que ver con este puff. Pero tendría que ver con... ¿Pequeñita? Tendría que ver con... Con la forma, la forma de Pink Diamond es así y la de Rose es redondita. Es como que se ha dado la vuelta. Las dos tienen la gema el ombligo, la, pero aún así. No, no quiero decir de que sí. es eso. Porque cómo tendrían entonces que no, no se debería haber visto en ningún momento función? a Cuarzo Rosa y Diamante en el mismo sitio. Y supuestamente ha, estuvieron 700 años luchando por la liberación de la Tierra hasta que Rose es que acabó no, con Pink Diamond. No sabemos si se ha visto en el mismo sitio a.. Cuarto, rosa y a ver, pero supuestamente ah, han ah, habido 700 años de las gemas de cristal las rebeldes, luchando que... contra el control de Pink Diamond por la colonia terrestre no puede ser que una estuviese y otra no que ya, aparte de esto si se quiere sacar una teoría que este escabellado que me estoy inventando ahora mismo es que la que murió en realidad fuese Cuarzo Rosa y la que cambiase de forma Pink Diamond a Cuarzo Rosa por algún motivo que desconozco que por eso no me parece viable, es una teoría que acabo de lanzar al aire, pero sin ninguna sujeción. Otra teoría que tenía yo, está claro que Rose mintió, y mintió. Perra tiene que saberlo lo que pasó, pero a las demás les mintió. Y yo, otra teoría que había pensado, porque si ella no, con la espada no pudo matar a Diamante Rosa, claro. con lo cual, haberle dicho a tus camaradas, oye, yo no, yo no fui. Pero, Pero algo se está encubriendo. ¿Por qué no sé, ella porque es le... la cabeza de Turco? Yo lo que pensé es pues que... Porque le conviene, por alguna razón que yo no, pensé, no lo he explicado. Yo pensé que Rose... Pod... Yo pensé que Rose podría estar encubriendo a Diamante Rosa porque sabía que Diamante Blanco y Amarillo la querían matar. Y como Rose es tan empática y todo eso, aunque estaba luchando con ella, le dio pena. Porque ella no quería matar a nadie realmente. Mm. Y dijo, vale, voy a encubrirte. Pero ¿por qué y encubrirlo? Luego, pues hizo como que la mataba para que las otras no la fuesen a matar. Y luego... ...al ver las consecuencias que es que todas sus camaradas acabaron corruptas... se arrepintió muchísimo. Um, es que me parece eso... ...mal porque... ...tú perfectamente puedes haber dicho... ...la han matado estas dos diamantes... ...se lo cuentas al pueblo, al resto de gemas... ...y todas se rebelan contra el poder de los diamantes. No De nada sirva que les encubra eso. Ni idea. Mm. Pero como todo esto todavía está por confirmar... Claro. ...son teorías... Todos son especulaciones, teorías, no, no podemos estar seguros de nada. Eh, bueno, después... A ver qué. No sé, si queréis podemos tocar un poquito el tema de Perla. ¿A quién creéis que pertenece? Porque ha salido la teoría sí, de que no... puede pertenecer a las cuatro, a diamantes. La cuatro diamantes. Por la imagen que salió, que sí. Mira, aquí tenemos la muñequita, si ¿sí quieres acercarla un momento. No. Pero esa no es. Bueno, pero ti, no, cos, no posee el fundamento la... de lo que queremos demostrar. Si os dais cuenta, la muñequita posee tanto el color azul, amarillo, rosa y blanco, que es el de su sí, propio tono. Tiene todos los colores de los diamantes. Exacto. Por lo que se puede decir que tiene un poco de cada. Como ya sabemos, la perla de diamante amarillo y perla de diamante azul tiene sus colores característicos. Sí, son totalmente amarillas y azules. Por tanto, no pertenece a nadie. No pertenece a nadie, pero también es que podría pertenecer al diamante blanco. Ya, pero lo primero que dijeron en el resumen del primer capítulo de la Steven nueva es una perla que no pertenecía a nadie. Pero que la podría estar esa. granate mintiendo a Steven para ocultarle la verdad. Sí, creo que miente, pero no creo que, con que eso. Con que no pertenecía a nadie, yo creo que se referían a que... Que se consideraba libre. Que se consideraba libre sí, ya pero misma. Pero alguien tenía que haber pertenecido, si no cómo iba a llegar a la Tierra. Sí, Tendría que ser al servicio de alguna gema importante. En muchos capítulos le da mucha rabia que la tratasen como una perla. Claro. Porque era como, no soy una servieta, ¿sabes? O sea, sí. Soy un ser que piensa y tal. Sí, perla, todos los que sabes, digamos que lo ha, lo ha hecho ella misma. No creo que a las perlas les enseñara a luchar. Pero en el, en el capítulo en el que van a rescatar a Steven del Zoo ese, sí. ahí ya le da bastante rabia que tratar con quien lleva eso. Y además cuando hace la competición con Peridot. Son dos cosas que es como... ¿Por qué me tratas así? claro, sí. le, le da rabia. Sí, hay varias cosas con Perla sobre... o sea, Está claro que de perla aún hay que sacar mucha más chicha. Sí. Por pero ejemplo. Es el estatus social. No, pero aparte el hecho de que no le haya llegado a contar a Steven lo que sabe, porque está claro que sabe algo. Por el capítulo sí. de claro. Game Cation. Pero no lo a contar nunca. Estuvo eso. a punto de contárselo hasta que Steven explotó. Es una pena. Pero ¿Sí? es, que es que... mantener es que el suspense. Lo que decían es. Un poco artificial ya, incluso, ¿eh? Hombre, no lo no quieren desbaratarlo todo tan pronto. Es que lo que, que decían, pronto, estamos en la quinta temporada, aún no han dicho nada, claro, Lo que decían es que a lo mejor Perla no puede literalmente contarlo porque está condicionada de ese modo. En plan, cuando va a contar, no, le, no, que no le sale, como, como un trauma, que no le sale, no puede decirlo. Podría ser, pero, pero que, sería raro que, que lo llevase por ese lado, ¿no? Y que la solución va a ser que Steven se meta en su mente. Ah, probablemente, mm. podría, podría ocurrir. A ver, supuestamente cuando se metió en la mente de Lars es porque Lars estaba dormido y entonces tendría la guardia baja. Imagino, no, forma... no sabemos si se puede meter en alguien que esté despierto. De, to no, de, no lo sé. de todas formas, eh, bueno, lo de Perla y Rose ya lo veremos porque creo que se confirmó que iba a haber un capítulo, un flashback de Perla y Rose. Mm. Es pobre, muy bien. Bien. Más explicaciones que nos hacen falta. Bueno, otra teoría. ¿Son Bob y Lapis la misma persona? No, ¿quién es Bob? <risa> <risa> Bob es Lapis. El capítulo de, de, de, del béisbol. Sí, cuando... Es más, un una error de traducción que no llegó aquí en español. Que cuando la cura uh -huh. le dice, no pasa nada, me llamo lápiz Es que si no lo vemos en inglés, no podemos llegar a entenderlo. Como dice, no, le, no pasa nada, Bob. Sí, sí le, le llama Bob. Sí, le sí, dice Bob. no prob, Bob. Sí, yeah. una expresión... Bueno. Ingenios. Una chorrada. Sí, es un... El tema. ¿Qué más teorías hay? Um... A ver, aparte hemos hablado... Bueno, he bueno, mencionado ¿sabes? la posible fusión de granate y... Estelina. Sabemos que se van a fusionar rubí y zafiro, por las imágenes... La misma que se vio las imágenes de Perla. Uh -huh. Pues salían rubí y zafiro, rubí de novia y zafiro de novio. Ah, bien. Mm. Y... Ya está. Pero eso... ¿Crees que llegará a salir? Podría ¿Yo? ser perfectamente un fando. Sí, podría ser Merchandising solo, pero yo creo que sí que saldrá en la serie porque todo lo demás eran cosas que salían en la serie. Como Rose vestida mira, de. Hasta, de cuarto. hasta la verdad, porque aún hay imbéciles que piensan que Ruby es chico. ¿Por qué? No, la verdad. ¿Por qué hacéis lamento eso? Lamento reconocerlo, yo pensé que sería la, la primera gema chico que vi. No, no hay. No, ya, ya lo sé. <risa> no hay, me chicos. di cuenta, me di cuenta muy adelante. Son todos gemas en femenino tienen el sexo ¿eh? no, no tienen sexo pero adoptan forma femenina y sí. bueno volviendo al tema yo creo que las teorías más importantes son respecto a Rose y diamantes Rosa diamantes mm. Rosa sigue viva no no sabemos y... yo creo que sí está claro que Rose oculta algo estaba en la tierra mm, escondida bueno, bueno ocultaba algo en la tierra o probablemente incluso en la luna ¿En cuál? ¿En la base lunar terrestre? de la No, luna pero la... En, en la luna de la Tierra, sí Pero en algún lugar de la luna sí, de la Hay tierra? muchos que dicen que estaba en la Jungle Moon Simplemente Porque es donde Steven conecta con ella exacto Y Steven conecta con Diamante Azul cuando viene a la Tierra pues está cerca. De hecho, es lo más cercano a la Tierra el, el, el sitio más cercano a la Tierra Al que podría haber huido en caso de, de, de derrota Evidente Y es el único sitio en el que podría Permanecer escondida También, que dicen, también dicen que está en el templo porque hay una esquema que es totalmente la esquema de diamante rosa que se ve de fondo en un capítulo. Ah, bien. es, ah, es, una, burbuja. Ya, ya, ya. Sí, es una burbuja. Que está en una burbuja. Sí. ¿Si no pueden hacer puff? Claro. Eso que no se Eso sabe. Si no se sabe. Cuerpo, no. Pero no confirmaron. Que no. Lo leí en Reddit. fuentes fiable, es el 100%. Vamos. Reddit. Sí. Leí que Matt Barnett, que es uno de los del Crew Universe, dijo que no podían hacer puff las diamantes. Pero misteriosamente ese tweet desapareció. No sé si alguien lo ha visto y lo puede decir en los comentarios porque yo no lo encontré pues igual está en el templo sí decían decían una de historias de Reddit decía eso que como no pueden hacer puff Rose fue a hacerle puff con la espada y la mató sin querer bueno Pero también es, me una, es un poco raro también me acabo de acordar de una teoría que dijeron uno de los diseñadores de Steven Universe que recordáis el templo ese laberinto tan raro que había que las salas iban dando vueltas sí. la gema que había ahí era la de diamante blanco ya. No, sí, Diamante... el... no que se, se dijo eso y que lo dijo uno de los diseñadores no, no, no, no, de la serie. No, Diamante del Blanco está en claro, seguro. no, ahora. Está en Homeworld más tranquila Pero más como no se sabía de nada que de ella, ¿no? Pero, rabia, alguien... que a no, no, no, no sepamos nada. nada. No, pero a estas alturas, el villano principal, para mi gusto, es que es Diamante Blanco. No se sabe nada de él. Y el supuesto héroe legendario, que es Rosequar, no se sabe nada en claro de él. Así que mm. estamos a dos velas. Mm. Y eh, bueno, pues tampoco hay mucho más que comentar. Lo cual Podemos... nos deja dos expectativas para el futuro: o bien en los próximos capítulos empieza a salir chicha muy, muy interesante, o. Sí, sí, es. Más relleno. yo quería decir que esta, esta Steven Baum, la verdad, me ha decepcionado porque la, es que... la, la, la anunciaban como que iba a ser una revelación. Y, y... dos capítulos han sido relleno. Y, y el tercero. No, se básicamente se tres han sido relleno. Sí, sí y, y sí. el y el primero no ha sido relleno, pero es que tampoco han contado nada nuevo no, es como hacer una recopilación no. y tres capítulos pero ya estamos acostumbrados a que nos digan a, ver, va a ser nos, ha, y no? nos ha contado un poco la personalidad de Diamante Rosa si es que es verdad con una risa de... Sí, sí. Súper villana y súper creída y súper tal. Bueno, es una rebelde. Supuestamente que... tiene una visión de los diamantes como malvada. ser fácil de odiar. Claro, o sea, sabemos, sabemos, que era, sabemos que era una cría, pero sí, no sabes hasta qué punto era cruel y despiadada. Bueno, y hasta aquí estos vídeos sobre recopilación de capítulos, teorías y demás de Steven Universe. Y cuando tengamos los nuevos capítulos, que van a salir en mayo. este mayo, pues probablemente tengáis más chicha de la que comentar aquí en los comentarios de abajo. Eso sí, darle a like, suscribiros si os gusta el canal, y hasta aquí todo por hoy. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.